¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a continuar con la serie de Minecraft, ¿vale? Aquí tengo ya el episodio preparado, así que vamos a ello. Si no entra... Así ya verás tú que, se, que no se va a colar ni un solo bicho. Ni un solo bicho se va a colar. Vale, en los comentarios, ¿vale? Del capítulo anterior me habéis puesto... Eh, dos nombres, vale, para la tortuga eh, me gustaría que pusierais alguno más, vale, ponerle algún nombrecito más En caso que siga por aquí la tortuga, sigue por aquí Tortuga Bonita No me digas que... Y la tortuga Ya Ya se me ha escapado eh, pillaremos otra tortuguita que veamos por el camino porque además eh, si sí, queremos una tortuga queremos una tortuga porque si tenemos tortugas por aquí hay que tener una ¿eh? es como las ranas que por cierto ya sé qué hacer con tantas bolas de slime pues se pueden multiplicar las ranas y así tener un estanco un estanque, perdón, un estanque es para comprar tabaco. No fuméis, por favor, gracias. Lleno de ranas, porque para eso son los estanques, ¿no? Para que se llenen de ranas. Y... y ponerle los nombres a las ranas, ¿vale? Así que ahora os toca ponerle nombre, aparte de a la tortuga, seguir poniendo nombres bonitos, por favor, y originales. No nombres feos, por favor, gracias. Eh, porque, a ver, todavía no tenemos etiquetas Vale, pero cuando tengamos etiquetas Pues podremos ponerle el nombre a nuestras mascotas ¿Vale? Dirás, se ve muy oscuro Voy a iluminar Menos mal que llevo antorchas, Porque si no, lo quito Y aquí no ha pasado absolutamente nada Dirás, ya es de noche ¿Podrías ir a luchar? Sí Y dirás, ¿no tenías 23 niveles? <risas> Ay, señor ¿Qué quieres que te diga, no? Cosas que pasan en Minecraft Cosas que pasan en el juego A ver No sé por qué la tortuga ha desaparecido No me preguntes por qué Porque no tengo ni la más remota idea Se ha escapado eh, Se le ha comido un zombie ¿Qué creéis que ha pasado con la tortuga? Déjamelo por los comentarios que, oye, poco a poco vamos creciendo, eh Ya somos casi 300 suscriptores 300 ositos en la familia, aquí en el canal ¡Hombre! ¡Volviste, Tortuga! ¡Volviste! Eh... ¿No era una mini Tortuga? ¿Qué ha pasado con la mini Tortuga? Que también te digo, ha aparecido de repente ¿Dónde estabas? ¡Que te habías escondido! ¡Me tienes miedo! ¡Si yo soy muy amante de los animales! Creo que me tenía miedo la tortuga. No pasa nada, si no te voy a hacer nada. Si no te voy a hacer nada, te voy a adoptar. Eso es lo que voy a hacer, te voy a adoptar. Y te vas a venir conmigo. Y te voy a poner con Frankie. Bueno, es que claro, la tortuga... La tortuga puede estar fuera, en plan, así... Que no te hablabo de Frankie, como que no sabes quién es Frankie. Frankie es nuestro que querido cerdito del alma, nuestro mejor amigo del Minecraft. Sí, señor, es un cerdito, es bastante tímido, pero, pero es muy amigable. Es bastante bueno, la verdad que sí, es muy buen cerdito. Ahora te enseñaré su casa. Que principalmente, vale, le iba a hacer un altar de piedra, vale Pero luego se me ocurrió hacerle una casa, vale Que por cierto, si se os ocurre alguna idea de construcción Ponedmela por los comentarios también, vale Entonces, eh... Uy, clavado, eh Clavadito, clavadito La tierra, o sea, la madera Si es que soy ya profesional, tú Soy ya profesional, si es que ya... Es que ya vamos, vamos. Lo calculo, lo calculo sin pensarlo. Vale, aquí en teoría tendría que ir los bloques estos. A ver, ¿a qué lo he clavado? ¿A qué lo he clavado? Dime que sí. Dime que... No lo he pensado, ¿eh? Te, te juro que no he pensado los bloques. Te juro que no he contado, ¿vale? ¿Vale? Uy que llega. Uy que llega. Uy que llega. ¡Oh! Casi. Casi, chaval, casi Vale, voy a terminar de colocar los bloques de tierra que faltan Que son, nada, dos o tres Y volvemos Vale, pues ya he colocado los bloques, vale He tenido que sacar el, el pistón para colocar los bloques de tierra Los bloques de madera, perdón Ya tenemos suelo de la primera planta del castillo Por fin, chicos, por fin tenemos la primera planta hecha Vale, entonces Vamos a guardar Esto, pam, pam, pam Vale, esto va aquí ¿Qué ha pasado? Ahí está, aquí va la arena Pam, pam, pam Y luego toca colocar Aquí ¿Por qué no se juntan? Ah, está ¿Qué, qué está pasando en el Minecraft? Aquí va la pizarra profunda No, perdón, al revés Um, aquí va Los tablones Los troncos de madera Aquí voy a colocar eh, Pizarra profunda ¿Vale? Falta colocarle El marco ¿Vale? Con el bloque Luego Aquí vamos a colocar eh, Bloques O sea, tablones de madera ¿Vale? Aquí tablones de madera eh, Vamos a seguir con la construcción de del muro, ¿vale? De, del castillo Pero primero vamos a luchar un poquito Así que, por favor Ya si sí conseguimos un poco más de experiencia Porque no es por nada, pero tengo muy poquita Vale, a ver, déjame comprobar la batería Perfecto, tengo baja batería Si se apaga la cámara, ¿vale? Ya sabéis por qué es, ¿vale? Si se apaga la, la cámara Y me veis que no tengo cámara Vale, ¡Uy! Casi miro de reojo al Ender Aunque bueno, mira, ¿sabes qué? Espérate, me la juego Pero primero ¡Wow! ¿Ender? Mírame fijamente ¡Oh! ¡Perfecto! Vale, vale, vale, vale, vale Pensaba que lo iba a sobrevivir, ¿eh? No te voy a engañar. Las cosas como son. Eh, voy a ir a por otro Ender. Sí. Pero cuando me recupere. ¿Vale? Ven aquí, ven aquí. Y me dejan bloque. ¡Oh! Vale, este bloque me va a venir súper bien cuando pongamos césped en el castillo. Porque quiero poner una zona de, de cultivos y tal. Vale. Vamos a empezar... A poner los bloques, ¿vale? Del castillo. Eh, cuando llevemos una gran parte, eh, te enseño cómo vamos. Así que, volvemos enseguida, ¿vale? Pues, oye, mira, he colocado toda esta parte, ¿vale? Una fila. Y ahora vamos a terminar de cerrar el castillo. No sé cuánto lo voy a hacer de altura, porque va a tener... Unas tres plantas ¿Vale? La primera planta Como estás viendo Va a ser donde van a ir Todos los cofres ¿Vale? Va a ser la sala de cofres Vamos a poner aquí el almacén Y no tendremos el, el caos Que tenemos ahora en, en casa ¿Sabes? Porque en casa tenemos un poco de, de caos Y a mí me gusta que esté Ordenadí ¿Sabes? Porque si no luego... Para encontrar las cosas Flipas, ¿sabes? Para encontrar las cosas Te tienes que tirar media hora Para pa encontrar algo Pues así es como está quedando El castillo por fuera Oye Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Vale, entonces eh... Espérate, ¿cuánto está de batería? Vale, batería baja Vale, todavía de momento está aguantando Vale, llevo 20 minutos de vídeo Vale mm... Vale, pues entonces lo que voy a hacer va a ser que cuando se haga de noche Vale, vamos a salir a luchar un poco Por lo menos para alargar un poco más el capítulo Vale, vale antes de que se haga de noche Vale, que ya na, falta muy, muy poquito Os enseño a Frankie que está por aquí Está ahí escondido ¡Ahí! ¡Uy! ¡Casi le golpeo. ¡Frankie! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está Frankie! ¡Frankie! ¡Mira! ¡Ese! ¡Este! ¡Es nuestro queridísimo Frankie! ¡Y aquí está su casita! ¡Que la tapa este árbol! ¡Pero bueno! ¡Aquí está la casa! del señorito Frankie! ¡Se está haciendo de noche! ¡Vale! ¡Pues ya se ha hecho de noche! ¡Así que! ¡Vamos a luchar! ¡Y finalizamos ahí el vídeo! ¿Vale? ¡Cuando se haga de día! Pues ahí ya cortamos ¿Vale? A ver Vamos a subir un poco de nivel, por favor Que tenemos nueve Vamos a intentar recuperar la experiencia que teníamos Porque la necesitamos por el tema de encantamientos Más que nada por el tema ese, ¿sabes? Si fuera por lo otro me daría un poco igual, la verdad ¡Hala! ¡Toma el viento! Perfecto, gracias Creeper me he salvado, me he salvado y no sé cómo, me he salvado y no sé cómo, espectacular eso Vale, voy a tratar de usar el arco y las flechas que para eso son Vale, genial ¡Uh, uh! Como la gorila ¡Uh, uh, uh! Lo va a hacer, ¿no? Son cosas que pasan Ahora entiendes Qué es lo que había ocurrido con mis niveles ¿Vale? Ahora lo entiendes, ¿verdad? Pues eso ha ocurrido Vale Voy a recuperar las cosas Vamos para casa Y nos despedimos Y bueno, esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si es así, le das un like Suscríbete para más contenido como este Déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido el capítulo de hoy? No sé si la cámara sigue viva o no No lo sé No tengo ni idea Ahora lo comprobaré. Toma esa rima. ¿Cómo te has quedado? Comparte el vídeo para que más ositos me conozcan. Y se unan a esta gran familia. Que oye quedan 20 suscriptores. En caso que queden menos ahora. No lo sé. No tengo ni idea. Pero ya queda menos para que seamos 300 ositos. Y sigamos subiendo. Y lleguemos a los 1000. Luego al millón. Luego a 100 millones. Y luego nos conozca todo el planeta. Hasta los extraterrestres. Así que, ¿quién sabe? A lo mejor en un futuro tenemos una alienígena por ahí que me está observando y me está diciendo Hola, ¿qué tal? Te estoy viendo desde Marte. ¿Quién sabe? ¿Vosotros lo sabéis? Dejádmelo por los comentarios. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Chao, chao. Adiós dios os quiere mucho.